María Vamos a iniciar entonces a visualizar cómo instalar el complemento Solver de Excel. Es el complemento que se utilizará para el desarrollo de los modelos de programación lineal. Entonces... Eh, el primer paso es ir a la pestaña Archivo. En la pestaña Archivo vemos lo, eh, el menú de opciones. Y en el menú de opciones observamos Complementos. En Complementos, por acá al final, eh, vamos a Ir. Y en Ir activamos el Complemento Solver. Eh, le damos a aceptar, y en la pestaña de datos por acá al final debe aparecer el complemento solver ya instalado, que es el que vamos a utilizar.